Hola gente, soy Iki, gracias por seguirme. Hoy voy a estar hablando de la importancia de lo que es la fase de testeo, el debugging y demás. ¿no? Y otorgándoles una herramienta para que ustedes lo puedan hacer un poco más fácil, que es esta planilla que vamos a estar viendo. ¿Por qué es importante una fase de testeo? Bueno, uno cuando desarrolla un programa o un juego la idea es plantear que va a tener la menor cantidad de errores posibles o que no va a tener errores, ¿no? y mientras va programando va probando un poco. Sin embargo, hay cosas que por más que seas mega experto, de hecho yo llevo muchísimos años, siempre se te van a pasar del ojo y mientras más complejo es el juego, más cosas se van a pasar del ojo. Por ahí vos tenés un juego en múltiples idiomas como es este caso y de repente en un idioma en particular, justo en una parte, en un menú, sale una letra mal y no lo viste y en los otros idiomas sale bien. Y no vas a estar probando en todos los idiomas vos. Por eso hay una fase de testeo y por lo general se Contratan o consigue gente que testee, ¿no? Que se llamarían quowo testers. Gente especializada. O gente. También puedes tener tu propio equipo de gente, de familiares que te vayan haciendo un testeo. Y te vayan tirando sugerencias. Un juego no puede ser publicado fin en fase final. Digamos, fase de producción. Sin tener al menos una fase de testeo. Porque te vas a comer un gran garrón. Por eso es bueno tener una, un testeo, aunque sea de. No sé, un par de personas que vayan probando en sus diferentes dispositivos, computadoras, teléfonos, depende para lo que sea el juego, ¿no? En este caso, fíjate que yo desarrollé esta planilla, que la voy a estar dejando gratis para que la puedas descargar. El modelo, no, no los errores ni demás. Y te va a servir para que vos puedas crear tu etapa de depuración. Ahora te voy a explicar un poco cómo funciona la planilla. Le podés adaptar a las cosas, necesidades que vos tengas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a poner... Esta es la plantilla del juego de fútbol que estamos desarrollando. Lo primero que... Acá la cabecera me va a indicar las, las cosas que va a haber en cada columna. ¿no? Por ejemplo, primero... Descripción breve del bug Y acá alguien que testeó puso... En la valla no aparece el nombre de Champ Production. Son, me van dejando los detalles del error que les sucedió. ¿okay? Acá es la versión... Cuando yo... Tengo un juego, lo ideal es tener un control de versiones que lo puedes guardar en un repositorio, en Google Drive, en donde vos quieras, en tu computadora, pero tenés que tener diferentes versiones. Con esto quiero decir que vos, por ejemplo, ahora terminaste tu juego, lo mandás a fase de testeo y por ahí te dicen, che, había un error en el botón tal, había otro error ahí, los arreglaste. Bueno, esa versión ya no es la misma, es la 1.1 suponete, o la 0.5, vos le pones el número que vos quieras. Siempre ascendente. ¿ok? Y ahora suponete que arreglaste un error y ahora es la versión de 0.4 pasaste a 0.5 porque arreglaste esos errores que te dijeron. Y mientras estabas en la 0.5 volviste a enviar, porque hay que volverlo a enviar para que comprueben que el error está solucionado y que no hay otro error. Y detectaron que hay otro error diferente que justo lo encontraron de casualidad que no tenía nada que ver. Entonces vos ya te preparás para la fase 0.6. Por eso es importante que acá cuando especifican un error, fíjate que acá no lo hicieron. Y acá sí. ¿A qué versión corresponde dicho error? No me tienen que especificar. Por ejemplo acá. La valla no aparece de chan production. Ok. ¿En cuál versión? Porque yo de esa forma sé si. Ya lo solucioné ese error. Y también me cercioro de que no haya vuelto a aparecer. Porque a veces vuelven a aparecer algunos errores. A veces corregís algo. A veces corregís algo y tiene una cierta regresión. Hay algunos errores. Bueno. Por eso hay que llevar un buen control. La idea es que no vuelva a aparecer un mismo error. Pero puede pasar. Entonces vos por eso tenés que tener bien determinado a qué versión corresponde dicho error. Después dispositivo, Esto si estás usando diferentes dispositivos, por ejemplo, en este caso juegos para Android y iOS, y habían detectado ya anteriormente, antes de pasarlo a multiplayer, que es lo que estoy haciendo ahora, la tarea del juego, habían detectado que en iOS el 20% de los usuarios presentaba cierta desconexión o problemas con la conexión. Entonces es muy importante para mí en este caso, que la persona me especifique qué dispositivo está usando en este caso. Estaría bueno también que hubieran puesto qué tipo de, de teléfono es, ¿no? Porque a veces un teléfono muy viejo por ahí no es compatible con las gráficas. Con, con lo que yo estoy haciendo. O me permite saber por qué sería incompatible. Si tiene algún permiso raro o algo. Depende del dispositivo. A veces los teléfonos muy viejos. O algunos te pueden pedir, qué sé yo, necesitas desbloquearle los permisos. O ya no se actualiza más. O la versión de Android es vieja. Entonces, sabiendo no solamente el sistema operativo sino que el tipo de teléfono podría tener un poco más de precisión en calcular algún error muy preciso y acá fíjate que tengo detalles acá en detalles es donde tenés dos opciones la persona te puede especificar cómo se reproduce el bug es decir cómo llegó a este a, a reproducir este bug por ejemplo entré en la pantalla tal luego le di clic derecho y ahí me salió el error solo al hacer eso entonces bueno yo necesito saber qué hizo esos pasos para poder yo reproducir el bug y poder entonces ver de dónde viene el problema. Para ver esos pasos, bueno, lo ideal sería que estén escritos acá. Observa que en este caso yo lo usé para algo completamente diferente, ya que nadie me escribió acá los pasos de los bugs y más o menos son bugs que los pude ir descifrando. Así que yo lo usé para... Acá yo en los detalles puse, por ejemplo, corregido en la versión 7, entonces si acá me dijeron, che loco... Este error en la versión 5, bueno, corregido en versión 7, ya sabes que a partir de la versión 7 no te tiene que volver a suceder el mismo error. Si te vuelve a suceder el mismo error, hay que volverlo a reportar abajo. ¿ok? Por eso yo voy haciendo estas aclaraciones. También si no, está, aparte de estar corregido, algunos que tengo mis dudas, le pongo revisar en versión tal. Esto significa que yo creo que está corregido, pero que lo tienen que comprobar por las dudas. Siempre es importante que cuando uno corrige algo, otro verifique esa corrección, porque por ahí... Me ha pasado muchísimos casos que empecé funciona bien y por ahí otra persona después lo prueba en Android o en otro dispositivo. Y le funciona mal o le funciona mal con otra cuenta. Eh, puede pasar. Entonces hay que preguntarle a los mismos que hicieron el tester que vuelvan a testearlo en las nuevas versiones. Acá fíjate por ejemplo, me habían reportado en inglés no salen flechas para cambiar de temporada. Bueno, acá esto es un error de ellos. O sea, esto me lo habían reportado las personas que subían las preguntas. Y solo habían subido una temporada, entonces hay una sola temporada de juego. ¿Cómo vas a cambiar de temporada si hay una sola? Otro error parecido hay acá, fíjate. Por ejemplo me reportan, cuando presiono los candaditos no sale ningún mensaje. Y es que no tiene que salir ningún mensaje, ellos mismos me habían pedido que no salga ningún mensaje. O sea, están reportando algo, sería un reporte falso, no no sería un bug, sería algo que ella... Es algo que les parece que es un bug, pero no es un bug, sino un error en el diseño quizá, que ellos mismos plantearon. no Fíjate, en el juego original no sale el mensaje. O sea, le estoy diciendo claramente que la base del proyecto no planteaba eso. Fíjate otra cosa importante acá. Yo también acá de costado puse lo que sería cuenta. Ok, cuenta. Como es un juego con cuentas online y vos te odias, lo ideal sería saber a qué cuenta le dio el error. Así yo después, por ejemplo, puedo identificar si es un problema del cliente, es decir, del programa que yo hice o del juego. O si está en la base de datos el problema. Entonces digo, a ver, el usuario tal... ¿En qué nivel está? ¿Qué pregunta tenía que recibir? ¿Por qué no recibió tal pregunta? ¿Por qué le dio tal error? Puedo rastrear también por el lado del server gracias a saber el nombre de cuenta. No todos los juegos tienen nombre de cuenta, por eso esto es una opcional digamos, esto yo lo dejo acá. Y acá por último esto es algo que siempre va a quedar igual que son colores. Yo con esto me voy orientando que, y a, oriento a los que están también haciendo el testing. Acá tenemos, errores a solucionar son los que no están pintados, todo lo que no esté pintado, fíjate por, fíjate por más abajo, acá me están reportando otro tipo de errores. Si se cambia el sonido dentro del juego, al cerrar y volver a abrir, vuelve a los valores iniciales, fíjate que me está hablando de un problema de sonido acá. Esto es algo que acaban de notificar, estamos en la versión 14, es algo de hace unas pocas horas, lo tengo que solucionar. Fíjate que acá abajo van todos los errores nuevos y yo los voy pintando. ¿Cómo voy pintando en el caso de que esté solucionado? Bueno, este vamos a ver acá los colores que tengo acá. Revisar en nueva versión, solucionado. O si les hago alguna sugerencia yo a ellos. Por ejemplo, digo che loco, miren tal cosa. Che loco, prueben a hacer tal cosa. Si acá les doy una sugerencia, la voy a poner en violeta para que ellos sepan que es una sugerencia. Fíjate acá, yo quiero dar como solucionado esto, entonces lo voy a pintar. ¿Cómo lo pinto? Bueno, voy directamente. A donde quiero y lo pongo en rojito, Pum, ves? ahí está, pero como podés ver los colores importantes son estos tres, el blanco que significaría que no hay nada pintado, o sea está por solucionarse el error, es algo recién reportado, si no está pintado es porque alguien acaba de escribir y todavía no tuve tiempo de pintarlo ni nada porque no lo solucioné, revisar en la nueva versión significa que ya creé una nueva versión y que en teoría lo solucioné pero que lo tienen que probar y solucionado significa que ya lo confirmé o sea que ya creé una nueva versión, lo testé y lo testearon los demás y me dijeron che Iki, esto funciona. También muy importante ahí hacer reuniones, no. aparte de tener un equipo de testeo que, que empiecen a testear y demás cuando vos tenés un, un proyecto a partir de, de un determinado punto. Decir bueno, para la semana que viene nos reunimos o dentro de dos semanas nos reunimos, no sé esos tiempos los manejas vos para discutir acerca de los errores, entonces si vos ya solucionaste varios le decís mira cómo te fue con tal lo probaste, probaste la nueva versión que te pasé, persiste el error y te va a decir mira no tuve tiempo, o te va a decir sí, mira se solucionó parece que está solucionado. En realidad esto también lo puedes manejar por Whatsapp, por un grupo de Discord, pueden ir escribiendo si se solucionó o no. Pero la onda es también poder mantener una charla activa en la que se detalle un poco más este tipo de cosas si tuvieron nuevos errores, o debatir algún error que no se entiende, por ahí vos el día de la reunión abrís este documento y decís che loco, acá sabés que no entendí esto, qué significa, o le decís estuve trabajando en esto pero necesito más detalles hablame un poco más de este error, entonces por ahí te pueden desenvolver más otro error o también te plantean che, no anoté esto porque no sabía si era un error o no y te comentan algo que vos decís ah sí es un error lo tendrías que haber anotado, anotámelo, por favor y te lo desglosan o ¿no? le decís che dame más detalle de otro tal error, escribímelo un poco más en detalle como me ha pasado en otro lado, que yo le dije che loco mira poneme a qué versión pertenece o cosas así y lo empezaron a poner, fíjate también acá muy interesante esta última a donde puse cuenta como no lo utilizaron lo utilizaron para algo bastante interesante que es para poner screenshot, no se ve casi nada el screenshot sin embargo fíjate que esto me sirve bastante el screenshot y por qué me sirve un screenshot, porque si me dicen hay tal error, yo necesito reproducir el error para poder ver dónde está, cómo es si realmente existe, si me pasa a mí o a él nada más, o sea, me pasa a todos, y en dónde está ese error específicamente. Y si la persona, por ejemplo, fíjate, acá me pusieron una imagen. Yo el otro día agrandé esta imagen con Zoom, le puse una paleta, todo que hacer un quilombo en Paint. Pero lo que hice fue ver en qué categoría estaba jugando la persona y descubrí... Esta era la categoría Lionel Messi, el nivel Lionel Messi suponete. Porque acá arriba lo dice Justo lo miré acá en el screenshot que habían pegado. Miré la base de datos y me di cuenta que ellos habían subido mal una pregunta de Lionel Messi. Entonces le dije, che loco tienen que volver a subir la pregunta de Lionel Messi porque está mal y eso es lo que está dando error. Entonces gracias a este screenshot puede descubrir que el problema era en la base de datos, en las preguntas, y no que era un error del juego que estaba programando yo, sino que era de la base de datos, donde eh, otros hacen la carga de datos, ¿no? de preguntas y respuestas en este caso. Los screenshots entonces te sirven para poder identificar un poco más dónde estaría el error en concreto sin que te pongan tanto texto. También es admisible que te envíen videos y demás. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo se soluciona un error simplemente. Mira, por ejemplo. ¿Cómo me sirve este documento? Que te voy a dejar en la descripción para que vos descargues. ¿eh? Y de paso ya que estás yendo para la descripción, a la derecha tenés un botón que dice suscribirse, mandale rosca, así, pack Y compartir, compartir todas las redes sociales porque eso, más videos, máquina, más videos, más material para vos, más... Fíjate, dice, si se cambia el sonido del juego al entrar, cerrar y volver a abrir, vuelve a los valores iniciales. Vamos a chequear que esto sea igual. Suponete que yo lo cambio ahí. En teoría, fíjate que se mantiene el dato. De... Fíjate qué interesante este error. Esto me estaría diciendo que empecé funciona bien. Y yo ya deduzco porque se empecé me guarda un archivo local. Que si sí funciona yo por lo que había empecé está usando una suerte de guardado en caché. Pero en Android no funciona de esta forma. En Android tengo que guardar la configuración en un archivito. Por lo tanto voy a tener que estar guardando en ambos lados, tanto adentro del juego como acá. Voy a tener que programarlo para que se guarde la configuración en un archivo. Y de esa forma solucionar el error. Fíjate cómo identifiqué el error de esta manera, ¿no? Pero bueno, gente, espero que les haya servido esto. Les voy a dejar este documento para que puedan utilizarlo. Coméntenme qué les pareció, si tienen experiencia con esto de los bugs, si quieren ver otro tipo de material, qué es lo que desean ver. Y nos seguimos sintonizando, no se olviden de suscribirse. Hasta la próxima.